Queremos en primer lugar agradecer la confianza que nos dispensa la Asociación Argentina de Criadores de Brancus al permitir que Corrientes, durante algunos días del mes próximo, sea la línea central por donde pase la ganadería Brancus mundial. Decirles que venimos trabajando hace muchos años para lograr la concreción de este anhelo que nos enorgullece y que, pese a lo que se pueda pensar, no es fruto de la casualidad. ...o de una decisión unilateral. Es el fruto de la confluencia... ...de diferentes actores... ...intereses, visiones... ...e instituciones público privadas... ...como la Asociación Argentina de Brancos, ...que con dirigentes capaces... ...y objetivos claros... ...conduce la raza... ...hacia un lugar cada vez más preponderante. La empresa exponencial... ...aportando su potencia... ...profesionalismo... ...y experiencia comercial el superior gobierno de la provincia de Corrientes a través de sus políticas públicas que favorecen la inversión productiva y la generación de trabajo genuino, invirtiendo en obras de infraestructura en nuestro predio que permiten las comodidades necesarias para el desarrollo de un evento internacional. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Eh, la verdad que estamos muy contentos, orgullosos eh, por la confianza de la, de la asociación Brangus de elegir eh, nuestro predio ferial para que sea vidriera eh, durante algunos días del mes de abril próximo eh, y desde donde se difunda la, la mejor genética eh, Brangus eh, a nivel mundial. Eh, creo que, bueno, hay un trabajo muy grande, hay una interactuación de entidades público privadas que han generado los espacios de confianza necesarios para que Labrangus eh, decida eh, realizar su Mundial eh, en Corrientes. Eh, primero hay que señalar eh, la genética que se fabrica en muchas cabañas correntinas eh, de, gran, de gran nivel, eh, los productores, eh, la Asociación Brangus con sus dirigentes, eh, pero también la Sociedad Rural de Corrientes, eh, poniendo todo su equipo, toda su infraestructura, eh, generando esos espacios de confianza y por supuesto el Superior Gobierno de Corrientes, que tiene una política eh, amigable con, la, con el trabajo y la producción, y que ha, ha encarado obras de, de, de infraestructura necesarias y que permiten que, que los recibamos a todos eh, con, con todas las comodidades necesarias para, para un evento mundial. ¿En qué va a consistir entonces este mundial? Bueno, el mundial va a consistir en, en un evento internacional eh, donde eh, toda la mirada del mundo Brangus va a estar puesta en corrientes, van a haber giras, por distintas cabañas eh, que tienen que ver con Santa Fe, eh, Córdoba eh, y también en Corrientes, donde se van a dar charlas técnicas y va a concluir todo eso con la presencia física de animales de alta calidad genética en nuestro predio ferial, eh, más de 500 animales eh, de alto de alto pedigrí que van a estar en los corrales de la Sociedad Rural de Corrientes y donde se va a hacer la, la jura, la clasificación, se va a premiar y se va a hacer eh, finalmente eh, un remate ...físico eh, y televisado. Este mundial también se va a estar desarrollando... ...en un contexto bastante difícil para el campo... ...no estoy hablando de lo que tiene que ver con las sequías... ...¿cómo lo ven y cómo lo van a estar tratando a este tema también? Bueno, en ese lugar es, es muy importante lo que usted señala... ...y, y permítame que, no, que, no, que felicitemos a los productores... ...porque a pesar de estar atravesando una, una crisis... Eh, ...catastrófica, histórica, inédita... No obstante eso, continúan trabajando, continúan invirtiendo y preparando animales eh, que van a estar en el predio y que la verdad que nos asombran cada vez eh, por su permanente evolución. Bueno, y en este marco también eh, va a estar en el contexto de un pedido hacia el gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con esta crisis, ¿no? Así es, la verdad es que como productores, eh, pero también como ciudadanos, no, nos duele la, la ausencia del gobierno nacional en esta situación en cualquier país del mundo civilizado, ante una catástrofe, toda la potencia del Estado, tanto en sus diversas jurisdicciones, provincial, municipal, nacional, salen en ayuda del, del que está sufriendo, del que está padeciendo la catástrofe. Sin embargo, en la Argentina, y a pesar de estar ante una catástrofe inédita, el Gobierno Nacional nos suelta la mano y mira para otro lado, dejando al productor en absoluta soledad y luchando, eh, a la buena de Dios, como decimos, contra esta adversidad. Eh, por último, consultarle entonces respecto al mundial. Bueno, se va a desarrollar, van a poder ver y van a poder apreciar mucho de la raza, de la producción eh, de corrientes. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le puede decir también de vista a la visita eh, internacional que va a haber dentro de este mundial? ¿Cómo se encuentra hoy la raza Brangus en corrientes? Bueno, decirles que esta es una oportunidad histórica, una oportunidad única, donde en un mismo lugar van a haber más de 500 animales de alta genética eh, que, cuya cuya sangre se esparce al mundo a través de la, de la exportación de embriones y de semen, mejorando otros rodeos. Estos días de abril vamos a tener la visita de mucha gente de distintas partes del mundo, Tailandia, Australia, eh, países europeos, eh, toda América, eh, van a estar presenciando este mundial y los que no los pueden hacer van a poder usar la tecnología eh, como streaming, eh, como YouTube eh, y, otras, y otros medios de difusión online para poder apreciar eh, todo lo que va a ocurrir en, en abril en, desde nuestro predio ferial del Riachuelo en Corrientes. Bien, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio.